Bienvenidos a este nuevo capítulo de estructuras isostáticas. En los capítulos anteriores vimos el efecto que tienen las fuerzas en los cuerpos rígidos. Veamos ahora cómo podemos reemplazar un sistema de fuerzas por otro sistema equivalente más simple. ¿Qué son los sistemas equivalentes? Dos sistemas de fuerzas son equivalentes, es decir, tienen el mismo efecto sobre un cuerpo rígido. Si podemos transformar uno en el otro, a través de operaciones que estén justificadas en base a la ley del paralelogramo o el principio de transmisibilidad. Momento de una cupla. Dos fuerzas, F y menos F, con igual magnitud, línea de acción paralelas y sentidos opuestos, se denominan una cupla. La suma de componentes de estas dos fuerzas proyectadas en cualquier dirección es igual a cero. Sin embargo, el momento respecto a un punto dado no es cero. Por lo tanto, las fuerzas no tratarán de trasladar el cuerpo en el cual actúa, pero sí tratarán de hacerlo rotar. Si llamamos RA y RB a los vectores que definen los puntos de aplicación de F y menos F respectivamente, podemos expresar a la suma de momentos de ambas fuerzas respecto al punto de referencia. Llamando R al vector que une a los puntos de aplicación, Podemos expresar el momento de la cupla M como el producto vectorial de R por F, que es, por lo tanto, perpendicular al plano definido por las fuerzas y de magnitud igual al módulo de una de las fuerzas y la distancia de que las separa. Cabe destacar que el resultado es independiente del punto de referencia que se elija, por lo que el momento es un vector libre. Es decir, que puede ser aplicado en cualquier punto. No es necesario representar la cupla mediante su par de fuerzas. En vez, se puede representar mediante su vector. A su vez, la suma de cuplas da como resultado otra cupla, y el momento resultante puede ser obtenido como la suma de los vectores momentos de cada cupla. Los momentos son representados con doble flecha para distinguirlos de los vectores fuerza. Trasladando una fuerza Consideremos una fuerza F que actúa en un punto A y que se quiere trasladar al punto O de referencia. Se puede desplazar la fuerza por su línea de acción, pero no se puede trasladar fuera de su línea de acción sin modificar la acción de F sobre el cuerpo rígido. Sin embargo, podemos agregar dos fuerzas iguales y opuestas, F y menos F, en el punto O, sin alterar la situación original. Como resultado... Queda la fuerza F aplicada en el punto O y a la cupla formada por la fuerza original y la fuerza menos F en el punto O que podemos reemplazar por el momento de esta cupla. Por ende, cualquier fuerza F que actúa sobre un cuerpo rígido puede ser desplazada a un punto arbitrario O siempre que se agregue el momento MO que imprime la fuerza F respecto al punto O. El momento MO será perpendicular al plano que contiene a F y a R. Y ya que es un vector libre, es usual que se coloque en el punto de aplicación de la fuerza. Al conjunto de la fuerza y el momento se lo denomina sistema par-fuerza. Reducción de un sistema de fuerzas. Consideremos un sistema de fuerzas F1, F2, F3, actuando sobre un cuerpo rígido en diferentes puntos de aplicación, A1, A2, A3. Definidos por sus vectores posición. Como hemos visto, la fuerza F1 puede ser trasladada a un punto dado O. Si se agrega el momento M1, igual al producto del vector posición por la fuerza. De igual manera, se puede hacer con las fuerzas restantes. Como las fuerzas ahora son concurrentes, podemos sumarlas y podemos reemplazarlas por su resultante. Lo mismo podemos hacer con los momentos. Cualquier sistema de fuerzas puede ser reducido de esta manera, a una fuerza y un momento resultante en un punto dado. Notaremos que si bien el momento de cada fuerza es perpendicular a la misma, la fuerza resultante no es necesariamente perpendicular al momento resultante. En la práctica, la reducción se realiza en términos de las componentes, por lo que el cálculo se puede resumir con las siguientes expresiones donde los términos Rx, Ry y Rz son la suma de las componentes de todas las fuerzas actuantes en dirección de los ejes coordenados. Y MxR, MiR y MzR son la suma de los momentos respecto a los ejes de todas las fuerzas actuantes. TORSOR Como vimos, cualquier sistema de fuerzas actuando en un cuerpo rígido puede ser reducido a una fuerza resultante R aplicada en un punto dado O, y al momento resultante MOR. Imaginemos al plano K definido por los dos vectores del sistema par-fuerza. El momento resultante puede descomponerse en una componente M1 en dirección de la fuerza resultante y una componente M2 perpendicular a la dirección de R. Imaginemos al plano N, que contiene la fuerza resultante R y es perpendicular al plano K. Podemos eliminar a la componente M2 si trasladamos la línea de acción de la fuerza R sobre el plano N una distancia D tal que el momento R por D sea igual y opuesto a M2. Esto hace que el sistema resultante quede compuesto por una fuerza resultante R y un momento resultante M1 que tiene la misma dirección. A este sistema se lo denomina torsor. Esto es todo por ahora. Si querés seguir aprendiendo cosas nuevas, puedes ir al siguiente.